Sobre la historia de los afros... No, y fíjate que aprendí fuera a grande uh -huh. En la niñez, todo el tiempo en los colegios, sobre todo, no nos decían la, la importancia que nosotros tuvimos, el aporte que nosotros le dimos a la humanidad. Uh -huh. Siempre se nos ocultó. Uh -huh. Siempre lo único que se limitaban a decir que fuimos esclavos. Y ya, eso es lo único que... No se nos dijo que estuvo José Prudencio Padilla, que fue el que ayudó a Simón Bolívar en las vacaciones los príncipes de Haití también tuvieron gran importancia en ayuda a, la, a nuestra independencia. Y, Todo eso se nos ocultó. Y aquí en la comunidad aprendiste sobre la cultura palenquera Claro. Entonces tradiciones, peinados, costumbres, comida, los bailes. Uh -huh. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los afrocolombianos hoy en día? Bueno, hoy en día no tanto porque ya se nos está dando el lugar que nos merecemos en la sociedad. Uh -huh. Que siempre nos ha pertenecido. Uh -huh. Y ya se nos está dando. Hay más oportunidades de estudio, de trabajo. Uh -huh. Muy bien. ¿Y hay, hay algo más que quiere comentar? Sí, que también que es triste. Que, no, que a veces las personas solo creen... Que el racismo es solamente contra las personas negras. No, también tienen, tienen hay racismo o fobia a las personas que, que son pobres, ¿verdad? que no tienen igual este lugar en la sociedad. ¿verdad? Y que el mismo negro denigra contra su, su paisano, uh -huh. no se reconoce, por decir como que le da vergüenza uh -huh. relacionarse entre sí o hacer valer sus derechos. Sí. Y sí yo tengo una estudiante uh, en Campo de la Cruz que es bastante, no sé, oscura. Uh -huh. Pero ella dice que no es afrodescendiente. es, yo, es como un es. compañero también de clase que él decía que no, que él no era. Y, y es más negro, incluso más negrito que yo. Y él decía que él no era negro porque su mamá era blanquita. Uh -huh. Y su papá es que era morenito Sí, es lo mismo Entonces que él él no, era no, era. no es tanto que, que por decir entre comillas lo que llamamos blanco, el racismo viene en sí, es del, del mismo negro. Es racista con su misma piel. ¿Y por qué piensas que hay personas que no quieren auto reconocerse? No, quieren no sé si por vergüenza, lo contrario, si es un orgullo. ¿verdad? Es un orgullo dar este color de piel. Cierto. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Ok, gracias a ustedes. Gracias.